¡Bienvenidos a Leo Ar. Bienvenidos amigos artistas Hoy a Leo Ar, En nuestro canal hoy eh, Aprenderemos a dibujar a Ducky y Bunny eh, Estos dos personajes muy divertidos de Toy Story 4 eh, Que nos hacen reír demasiado en, en esta película de eh, Disney Pixar eh, se vuelven muy buenos amigos de nuestros personajes principales recuerda que ya hemos dibujado algunos los puedes encontrar en nuestro canal eh, hoy te voy a mostrar cómo hacer dibujar eh, estos dos personajes y en otro próximo video entonces te mostraré cómo pintarlos por ahora entonces eh, bienvenidos a Leoar no olvides eh, suscribirte, comentar, no olvides eh, dejar tu manita arriba Y no olvides eh, compartir con tus amigos para que más eh, artistas disfruten del dibujo Y de otras técnicas que manejamos en Leoar Bueno amigos, entonces eh, mira cómo nos ha quedado eh, Creo que ha quedado espectacular Los materiales, materiales que utilizamos son muy sencillos Son este marcadores de línea económica un borrador porque saben dibujamos primero a lápiz nos gusta hacer el boceto y luego de hacer el boceto entonces pasamos al remarcado con el marcador para que eh, si cometemos algún error pues entonces tengamos la facilidad de corregirlo listo entonces bueno amigos artistas vamos a dibujar estos dos personajes, el pato y el conejo. Y vamos a disfrutar. Quizás en el Leobar.